Golden Freddy. Estupendo. Tú otra vez. Entiendo que te has ocupado de todos los problemas con mi otra versión. Sí, y ahora necesitamos tu ayuda, Spring. ¿De verdad crees que puedo ayudarte? Deberías de estar contenta de que te diera acceso a mi cuerpo. Eres una idiota si crees que voy a ayudar a alguien como tú. Todavía te odio y te quiero muerta. Spring Bonnie poseyó al guardia nocturno. ¿Qué dijiste? Ha tomado el control de él y no se rendirá. Poder ha regresado. Sal de mi camino. Yo me ocuparé de él primero y luego será tu turno. Y esta vez no creas que me podrás vencer tan fácilmente. He regresado. Y traje algunos amigos. ¿Amigos? Buen chiste que te mandaste. Streamy. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste antes que podías poseer humanos? No tengo nada que decirte. ...y todo a través de las cámaras de seguridad. Sé que te hicieron algo. Así que no puedo confiar en ti. Así que no te voy a escuchar. ¿Estás loco? Voy a contar hasta tres. Te arrepentirás si no vienes aquí. ¡Sí! Que así sea entonces... Tráemela hasta a mí.